Buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio interior de, de relajación, de concentración, de calma. Entonces, eh, ahí donde estamos, vamos a... Ojalá estar en un lugar que sea confortable, donde ustedes se sientan a gusto y nos vamos a ir dando el permiso de soltar. Pues nuestro cuerpo usualmente tiene como, como esa rigidez o esas tensiones, entonces vamos primero a darnos el permiso de soltar la rigidez. Inhalando profundo, voy bañando mi cuerpo de paz. Inhalando paz, quietud, calma y suelto. Suelto totalmente todas las tensiones. Inhalo profundo. Y al exhalar me doy el permiso de botar todo el cansancio. De botar todo el estrés. Y suavemente. Regreso a este estado de conciencia. Sí. Todo el tiempo tengo un estado de conciencia. ¿Pero de qué soy consciente? ¿Qué pienso todo el tiempo? Y muchas veces soy consciente de todo lo externo queriendo Cambiar lo que no puedo cambiar. O de repente. Acumulo mucha basura de cosas. Que observo, que escucho. Así que todo eso está en mi conciencia y crea un estado interior. Entonces ahora yo elijo en qué conciencia quiero estar. Es como si hubiera abierto la puerta. hacia un hermoso lugar con unas escaleras que me llevan hacia un jardín al bajarlas. Un jardín hermoso que es mi interior. Hoy Quiero estar en conciencia, totalmente plena de ese espacio interior, puro, pacífico, luminoso, que es el alma. Como energía vibrante. Como energía suave. Y soy consciente. cada vez más profundamente de que yo, el ser, no me gasto, el alma, la energía eterna que soy yo, existe siempre. Es todo lo externo que cambia, todo lo externo que me distrae, pero adentro en mi ser hay algo constante. Allí, no tengo que prepararme para defenderme o para solucionar nada. Allí voy a sentir eso que es constante. Eso que es siempre, real, puro. La energía sutil, metafísica del alma. Aquí hay silencio, un silencio sanador, no hay palabras de lo que dicen otros. ni tampoco tantos pensamientos en este silencio. Corto con lo que sea que pasó. es como que me ayuda a poner punto final a todos esos hábitos autodestructivos. Silencio. Quietud. Paz. Aquí, retomo una conexión natural, sencilla, conmigo misma o conmigo mismo. Me acerco a lo que soy dejándome libre de ser lo que soy. Cuán agradable es dejar de conectarme con todo lo externo y al fin estar totalmente con mi propio ser. Totalmente. Mente. La mente concentrada cada vez más y más en la conciencia que crea el estado de paz. Es como si todas las emociones del día que suben, que bajan y que al final de cuentas me agotan, al fin se hubieran desconectado porque voy a ir a ese espacio del alma. al corazón del alma, en el que hay un amor constante. No es un amor emocional, sino que es una cualidad que viene de la pureza de mi ser. Yo soy amor el amor que soy Es innato. Como cuando era tan pequeño como un bebé. Y expreso el amor con confianza. Soy amor. Yo soy paz. Mi hogar eterno, original, es el hogar de paz. Desde donde vengo, a este mundo, a cumplir un papel. Yo soy paz. La paz está en mí. Hay paz en mi mente, mi mente está en paz. Mi esencia es la paz. Cada vez estoy más profundamente concentrada. concentrada Centrado. Y así viene la dicha. Este estado donde no hay ningún deseo. Donde no hay ego. Un estado donde me siento completa. Un estado de satisfacción. De contentamiento estoy ficha estoy en plenitud total Renuncio a todos esos pequeños yo o míos. Le entrego todo al alma suprema, a la fuente divina de amor. Todo lo que tengo, incluso este cuerpo, es el Ser Supremo. Soy libre de ego. Libre de apegos. Un ser completo. Contento. Un alma plena. Cada vez más y más consciente, concentrar en mi ser. Sintiendo ese vínculo natural Constante de aquel que siempre es accesible. La fuente. El alma suprema. El confortador del corazón. Quien armoniza mi interior, ordenando mis ideas, concentrando mi energía, Y el ser supremo me da la guía espiritual. Es esa energía que me ubica, que me da un norte. Me devuelve el poder sobre mi propio ser. y me recuerda de mi derecho espiritual. Yo siempre tengo el derecho espiritual a él. A sentirlo, a escucharlo, a tomar lo que necesito de él de forma natural, fácil, sin esfuerzo. Cada vez más y más, alineada con esta energía armoniosa. Cada vez más y más en paz. Cuán agradable es este estado. Cuán sanador. Mi estado de conciencia ahora. Es que estoy alma de paz, de amor, de dicha, absoluta cercanía con el Ser Supremo. Inhalo profundo, me regalo esta paz a mi cuerpo y al entorno donde estoy. Om. Estoy Paz. Muchas gracias. Igualmente, qué rico que se dieron este ratito para ustedes. Es tan agradable, ¿verdad? Hace falta tener estos espacios ricos, ojalá que en su lugarcito, donde estén, aunque sea ahí, en un rinconcito, puedan hacer como su lugar de meditación. Porque la verdad es que por algo eh, estamos ahorita virtual. Yo sé que muchas y muchos nos han llamado de cuándo vamos a estar presencial, porque efectivamente este es un lugar agradable, rico, donde muchas... Hay mucha energía rica de meditar. Pero imagínense que ustedes tengan eso también en su lugar y así sea como como diferentes faros de energía de paz en todo nuestro territorio. Se ¿Te imaginan ahí donde estamos y ahí lo podemos ir creando, tomar este tiempo cada vez más para ir creando un ambiente, un entorno agradable. De que yo me ponga ahí y sea mi espacio de conexión. Entonces, por algo es. Yo siento que detrás de todo lo que está pasando hay secretos muy especiales. Y nos está haciendo independientes. verdad Tomar nuestro derecho a tener una conexión espiritual muy profunda y donde estoy. Incluso ir más allá de un espacio físico y estar en ese espacio espiritual, sutil. Ese es su derecho. Y bueno, cuando estemos presenciales, pues será rico también, pero ya tendremos esa parte ganada, ¿verdad?, de autosómera?